Buenas, en este video tutorial les enseñaré a cómo acceder a las aplicaciones esenciales de Microsoft Office con su cuenta institucional y así obtener sus programas de manera gratuita. Primero, se deben dirigir al portal de la UPR e iniciar sección. Una vez adentro, nos dirigimos hacia el logo de Microsoft Office y le damos clic. Una vez le damos clic, se nos dirige a esta página. En esta página, debemos presionar la imagen que dice Office 365, y esta nos llevará a la página de Microsoft. Una vez en la página de Microsoft, debemos poner el mismo correo y contraseña que usamos para entrar al portal. Una vez logremos entrar con nuestra cuenta, nos aparecerá la opción de instalar el Microsoft Office. Le damos clic, seleccionamos Guardar archivo, y comenzará la descarga. En pantalla, nos aparecerán los pasos a seguir después de la descarga. Primero, vamos al archivo que se descargó, lo abrimos y le damos a ejecutar, le damos los permisos e iniciará. Este proceso puede que tarde un poco. Luego, aceptaremos los términos y esperaremos a que termine la instalación. Una vez termine, podemos ir a cualquier aplicación de Microsoft Office, como por ejemplo Word, ir a cuenta e iniciar con nuestra cuenta institucional. Y ya tendremos acceso a las aplicaciones de Microsoft Office.